En este video haremos una familia de cierto nivel de complejidad para un cabezal triangular de tres pilotes. La haremos paramétrica de tal forma que podamos cambiar sus dimensiones para obtener diferentes tipologías según la necesitemos para nuestro proyecto. Esta familia es de cierto nivel de complejidad porque estaremos usando un par de formulitas para que la geometría se comporte como se espera. Pero no problem porque lo vamos a hacer aquí juntitos. Lo primero que vamos a hacer entonces es planear la familia, que entre otras cosas se trata de pensar qué planos de referencia vamos a necesitar y qué parámetros van a controlar la geometría. Partiendo de lo más importante de todo, que es el origen de la familia, vamos a necesitar dos planos de referencia para controlar el ancho del cabezal, otros dos planos para controlar el largo, dos planos para la separación vertical de los pilotes, otros dos para la separación horizontal, dos planos para controlar el chaflán, y cuatro planos de referencia para controlar el ángulo del chaflán, que es una de las cosas en las que debemos de aplicar algo de geometría. Ahora sí, en Revit vamos a partir con una plantilla de familias de cimentación estructural. Para no enredarme con todos los planos de referencia que vamos a hacer, voy a coger mis dos planos principales que representan el centro de la familia y los voy a subcategorizar como el origen. Y les voy a dar un color rojito. Bien, los planos básicos son los dos verticales y los dos horizontales que nos ayudan con el ancho y el largo de la geometría. La verdad es que no interesa a qué distancia los hagamos de los planos centrales, pues porque al fin y al cabo los vamos a controlar por medio de parámetros. Como sabrás, parametrizar las familias en Revit es crear una cota y asignarle un parámetro a esa cota. Entonces desde aquí hasta aquí va a ser el largo que lo vamos a repartir equitativamente respecto al origen de la familia. Este es el parámetro que voy a utilizar para controlar eso. Y de aquí hasta aquí va a ser el ancho controlado por este parámetro. El ancho no lo vamos a repartir equitativamente y más adelante veremos por qué. Si viste no creé los parámetros de largo y ancho sino que ya estaban creados y eso es porque la plantilla de cimentación estructural que viene con Revit pues ya los trae. Bien aquí voy a crear otros dos planos que son los que me controlan el ancho del chaflán. Y entonces vamos a repartir la distancia equitativamente y lo vamos a controlar mediante un parámetro que podemos llamar chaflán. Ese mismo chaflán lo vamos a tener tanto aquí como aquí. Y ya habíamos dicho que eso lo vamos a controlar mediante unos planos de referencia aquí, aquí, aquí y aquí. Con esto de base ya podemos crear una geometría para saber cómo se está comportando nuestra familia. La forma es simplemente una extrusión y sin activar la opción de cadena, vamos trazando las líneas que conforman el perímetro y también vamos bloqueando los candados que van apareciendo. De tal forma que la geometría se ajuste a los planos de referencia que a su vez se están modificando con base en los parámetros que estamos haciendo. Bien, aquí es donde viene la parte interesante y es que si modificamos el ancho, la geometría se ajusta. Si modificamos el largo, la geometría se ajusta. Y si modificamos el chaflán, la geometría se ajusta igualmente. Al mover estos planos de aquí, la geometría se ajusta igualmente, pero esos planos aún no están siendo controlados por ningún parámetro. La idea es que tanto este chaflán como este de aquí, tengan exactamente el mismo ancho que este chaflán de aquí, que lo está controlando el parámetro chaflán que habíamos creado ahora. Entonces se trata de calcular esta distancia... Y esta distancia de tal forma que los tres chaflanes nos queden del mismo tamaño. Y para eso nos vamos a apoyar de este ángulo que va a ser un parámetro que el usuario podrá ajustar a su criterio. No voy a entrar en los detalles del cálculo, pero pues esto es geometría normalita. que al fin y al cabo esto es un triángulo, entonces podemos aplicar senos y cosenos para calcular los catetos. Para empezar entonces podemos crear un parámetro A para esto y otro parámetro B para esto. Ok, en las propiedades de esta familia vamos a crear otro parámetro que es el ángulo del chaflán. Y es muy importante que sea de tipo ángulo, obvio. Y ese ángulo por ahora puede ser cualquiera, como 60 por ejemplo. Ahora, la fórmula de A, que es el lado opuesto del ángulo, va a ser seno del ángulo multiplicado por el chaflán, que es la hipotenusa del triángulo. Y la fórmula de B, que es el lado adyacente, va a ser la misma pero con coseno. De esta manera, si empezamos a cambiar el ángulo, vemos como ambos chaflanes se ajustan al pelo. Aquí es una muy buena idea que tanto el parámetro A como el parámetro B, que son cálculos internos de la familia, los metamos en la categoría de restricciones. Esos mismos parámetros A y B los vamos a poner al lado derecho de la misma forma que hicimos al lado izquierdo. Bien, ¿te acordás que ahora mencioné que el ancho no se iba a repartir equitativamente respecto al origen? Bueno, la razón es porque cuando importemos la familia al proyecto vamos a ubicar en todo el centro del cabezal las columnas que se apoyan en este elemento. Y el centro del cabezal no es necesariamente el centro de esta geometría, sino que es el centroide del triángulo del cual sale la geometría del cabezal, que es este triangulito rojito. El centroide sabemos que está a un tercio de la altura desde su base, el problema es que la altura completa no la tenemos, pero sí la podemos calcular. Para tu alivio ya hice los cálculos con base en los datos que conocemos, que son el ancho y el alto de la geometría, el chaflán y el parámetro A, dándonos como resultado esta fórmula de aquí. Dividiendo toda esa fórmula por 3, nos da el centroide del triángulo. De vuelta a Revit, entonces basta con hacer un nuevo parámetro que podemos llamar C, de tipo longitud y categorizado en restricciones también, y le damos la fórmula que recién te mostré. Debes de tener en cuenta que la fórmula hace referencia a otros parámetros que tenemos en la familia, Así que si le diste un nombre diferente a tus parámetros, debes de ajustar las variables de la fórmula, pues para que coincidan con esos nombres que pusiste diferentes. El caso entonces es que al haber calculado el dato, basta con hacer una cota desde la base de la geometría hasta el centro de la familia, y esa distancia va a ser igual al valor calculado en el parámetro C. Excelente, ahora vamos con los pilotes. Según nuestra planeación inicial, debemos de tener estos dos planos de referencia para la separación vertical de los pilotes. Y otros dos planos para la separación horizontal. Esa separación horizontal sí la vamos a repartir equitativamente respecto al centro de la familia. Y con la separación vertical sucede algo muy similar que con la geometría del cabezal. Y es que estos tres pilotes forman otro triángulo más pequeño. Y el centro de ese triángulo debe de coincidir con el centro de la familia, que es el cruce de las líneas rojas. Normalmente, ese triángulo que forman los tres pilotes es un triángulo equilátero y todo triángulo equilátero tiene los tres ángulos de 60 grados. Así que podemos hacer una fórmula que relacione la separación horizontal con la separación vertical para que siempre los tres pilotes formen ese triángulo equilátero y a la vez eso nos va a ayudar para hacer coincidir el centro del triángulo equilátero con el centro de la familia. Es más difícil decirlo que hacerlo, entonces pues, vamos a hacerlo. En los parámetros de la familia... La fórmula que nos relaciona las separaciones vertical y horizontal de los pilotes formando ese triángulo equilátero es esta fórmula que le acabé de poner al parámetro de separación vertical. Ese SQRT que estás viendo ahí en la fórmula significa raíz cuadrada. Ya vamos a ver cómo todo esto va a coger forma. Para visualizar los pilotes vamos a crear una extrusión y vamos a crear los tres circulitos. Podemos parametrizar todo esto de una vez creando tres cotas seleccionando las tres cotas y dándoles un parámetro como radio de pilote por ejemplo. Ya para cuadrar bien la posición de los pilotes en vertical podríamos crear otra fórmula, pero hay una manera un tanto más sencilla en este caso. Resulta que aquí podemos hacer dos planos de referencia intermedios para dividir en tres la separación vertical de los pilotes. Y esos dos planos de referencias van a estar equitativos respecto a esa separación vertical. Ahora, este plano de referencia es el primer tercio de la altura que es el centroide del triángulo que forman los pilotes y es el que siempre debe estar coincidiendo con el origen de la familia. Así que aquí basta con alinear al centro de la familia este plano de referencia y es muy importante bloquearlo con el candado para que siempre se mantenga alineado con el centro. Con haber hecho eso, mira que al modificar la separación horizontal los pilotes funcionan de mil maravillas. Y claramente con ir a los parámetros de la familia y modificar bien sea la separación vertical o la separación horizontal, los pilotes pues se deben de ajustar como corresponde. Bueno, todo el rato hemos estado trabajando en planta, así que ya es hora de irnos al alzado. Y aquí en el alzado es mucho más sencillo, simplemente vamos a crear dos planos de referencia por debajo del nivel. El primero es para definir el espesor del cabezal, así que bajamos la geometría del cabezal y la anclamos al plano de referencia haciendo clic en el candado. Después acotamos. Y le indicamos el parámetro del espesor que también viene por defecto con esta plantilla de cimentación estructural. Y el segundo plano de referencia es para definir la longitud de los pilotes. Así que podemos bajar los pilotes y anclarlos también con el candado. Y además alineamos a este plano la parte superior de los pilotes. Clic en el candado. Acotamos por aquí. E indicamos un nuevo parámetro llamado longitud pilotes. Ya lo último que nos falta es que al cabezal le asignemos el material estructural de la familia. Que es el que contiene la información de resistencia y todo eso. Y a los pilotes les podríamos crear y asignar un material diferente. Pero por facilidad voy a asignarle exactamente el mismo. Ya para finalizar siempre es una muy buena idea poner a prueba a la familia en un proyecto. Entonces voy a importar mi familia en un proyecto que ya tenía por aquí. Y podemos probar algunas configuraciones cambiando varios de los parámetros que configuramos. Se ve muy interesante, ¿sí o qué? De hecho aquí podemos validar muy fácil todo lo que hicimos respecto al centro de la familia si nos hacemos en planta. Y con la cimentación seleccionada le empezamos a dar espacio en el teclado. Mira cómo la cimentación va girando respecto a la columna como debe de ser. Eso es todo, dale like por favor.